Buongiorno, muy buenos días de Juan Pablo. El giorno de hoy, un entrenamiento per personas que están iniciando a far sport. El giorno. Buongiorno, da Pablo. El giorno de hoy, un entrenamiento per tutte las personas que están iniciando a far actividad física. El giorno de hoy. Voy a hacer eh, un circuito Tabata, cuatro ejercicios, cuatro ejercicios que te van a ayudar a, a meterte en forma, a guadañar un poquito de, de fuerza, de resistencia. Eh, Qué medio que fare estos ejercicios, son seis minutinos que tú los puedes hacer eh, a casa, lo puedes hacer en la palestra, lo puedes hacer en vacanza, donde te troben, no son excusas para no meterte en forma. Tú que hoy reyungere un objetivo, inicia con cuesto, con este ejercicio Tabata, solamente cuatro ejercicios. Yo cuesto lo voy a repetir tres veces, tres veces, tres veces. Será cuesto un entrenamiento que te servirá para meterte en forma, aunque per bruchares, per vomini, perdone, para la señora María, para Claudio, para Marcela, per tutti las personas. Ok, vamos a iniciar con un poquito de, de, de movilidad en nuestro cuerpo, vamos a mover un poquito las... La espalda, movemos un poquito el bachino, el bachino, me piego, salgo, me piego, salgo, muevo un poquito mi pie, muevo un poquito el pie, hoy, hoy manca el sol, pero va bien, el sol es tú, seis tú, seis tú, seis tú, sei voy a un objetivo, eh, no te debe fermar, no, senza excusas, pero eh, alca, al, al alcanzar, arribar a tu meta, ok ta ta ta ta ta ok un poquito de corsa, corsa en el posto, corsa, corsa. vamos a hacer vamos a hacer, Tú que estás iniciando el giorno de hoy serás bravo, bravo, bravo. Voy a hacer 20 segundos 20 segundos de trabajo, de, de, de, de, de, de, de, de entrenamiento, del ejercicio con 10 segundos de recupero <ríe> es fácil ¿no? ok perfecto, primero iniciar la hidratación, hidratación. Bueno, bueno, bueno, bueno. Me piace, me piace. Me piace. No lo no sé so qué cosa será, pero es muy bueno, muy bueno. Con sapor arancha. Ok, ok, ok. Hola. Perfecto. Voy a meter mi timer e iniciamos nuestro ejercicio Tabata para personas que están iniciando a hacer sport y que ole rayunar un objetivo. Ok, volumen. Prepárate. 3, 2, 1, ¡vía! 4, 3, Nuestro primo ejercicio 2, Nuestro 1. primo ejercicio Jumping ya, jumping ya Vamos a hacer el mayor número de repeticiones en 20 segundos Ta. Amortigua la caduta Amortigua la caduta Toca, toca, toca, toca, toca, toca Si tú no puedes saltar, no importa Abre solamente. solamente solamente Piano, piano, piano, piano Se mueve en el posto Vamos a hacer un poquito de piegamento piegamenti, piegamenti, piegamenti, piegamenti, piegamenti, ta, piegamenti, va, piegamenti, va. Ta. Anche le donne lo possono fare le donne. Ta. Ta. ta. ta. Ta. Ta. Bene, non lo farlo bene. Benissimo, benissimo. Ta. Ta. Ok, perfetto. Qualcuno continuo Vamos a fare scote scuote. scuote. Pele gamba, pele gamba, pele gamba, pele gamba. <risa> okay, va. Abro esta misura de la espalda. Ok, salgo. Lentamente. Que el ginocchio no supere la punta del pie. ¿dí? Eco, ¿eh? Eco, ¿eh? Yo consiglio de, de repetir esto al menos tres vueltas a la semana. Okay. Perfecto. Ahora ¿qué hacemos. Vamos a parar un poquito de plan, plan, plan, plan, plan, plan, plan, plan, plan, plan, plan, plan. plan, plan. Ok, perfecto. Perfecto. Muévete en el posto, muévete, muévete, nuevamente, nuevamente. Se repite, se repite. Okay. Ta, ta. Nos queda mancando una otra serie. En la otra serie voy a hacer una piccola modifica, así eh, no somos un poquito monótono. ok ta, ta, ta, Piegamenti, ta, ta, ta, ta. Okay. piegamenti, piegamenti. Piegamente. Eso, ¿vale? Es. Muy Muevete, muevete, escute, escute. Oh, en español, sentadilla. dita. Cuadro Okay, plan, plan, plan, plan. Plan, plan, plan, plan, plan. Ok, vamos a hacer una piccola modifica para nuestra última. Nuestra última. Última serie. Ok. Último round, último round, último, último, último, último. Vamos a far, Lato y de frente. Ok, va. Ta, ta, ta, ta. Ok, piegamente. Vamos a hacer uno, toco, uno, toco ok sí, va. guardate, va, toco toco mano toca espada contraria ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer Squash Jam, Squash jump. Un poquito de salto Salto, salto Salto Salto Salto Salto Salto Salto Salto Salto Salto Salto Salto. salto, salto. Sí. Sí último, último, plan, plan, plan, plan plan, plan. toca, toca haciendo, salgo toco, uno está haciendo toco uno, está haciendo salgo está, está haciendo salgo la esciendo. ¿Cómo ¿como anda la raca? ¿como anda la raca? tú que estás iniciando ya te chuto, ¿no? ya te has hay fato la pine. en este canal. canales o es facto eh, quien vole qualcosa eh, cosa più resistente fato? 30 segundos 30 segundos con 10 segundos es facto 45 segundos, con 15 segundos de labor, tosto, tosto, pero tú que estás iniciando, cuesta que haces hoy, Benísimo. Eh, todo lo que haces hoy, Giovanni se verá, gracias veramente, no te dimenticare de escríbete a este canal, eh, la chame, tu comento, ok, vamos a mover un poquito el brazo, el brazo, ok, ta ta ta ta, ta. Yo adentro, adentro que cuando finisca el video lo repito nuevamente. Ok, ok. Gracias. De cuore, Pablo.